Mala, bienvenida a nuestro compañero Alberto Vázquez en el segmento En Contacto con la Actualidad. Saludos, hermano, qué bueno que sea. Saludos, Víctor, saludos, saludos, Nelly, saludos, sí. buenos días a todos, buenos días a todos los oyentes, amigos y televidentes de Contacto Diario. Este es un momento, Nelly, donde nosotros, amigos televidentes, <risa> es una especie como de darle seguimiento, ¿verdad? Continuidad. Yo dije al que tema, era una secuencia eh, de entrevistas. Exactamente, pero ya. Orientada y, a un tema de interés en el cual se ha creado mucha. Y certidumbre porque están los niños en la casa y entonces realmente el pan de la enseñanza como está constituido, la gente necesita o sea, está alimentarse. que lo reciban, ¿verdad? Exactamente. Entonces, precisamente esa es la parte que nos va a tratar Alberto. Desde la eh, óptica legal. El aspecto legal. Alberto, es correcto, es prudente o es legal, verdad, que la ADP llame a los maestros a no asistir a clases o a no impartir docencia? Sí, buenos días, reiterados, buenos días. Mira, tú sabes que a propósito del inicio del año escolar, después de las festividades navideñas, el brote del coronavirus con la nueva cepa, eh, la ADP ha llamado a sus maestros a no asistir a las escuelas bajo el alegato de que gran parte de los maestros están también infectados, incluso hablan de números, y entonces se ha creado un conflicto entre la ADP la Asociación dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación entonces desde luego nosotros como ciudadanos necesitamos saber en qué situación está ubicada la ADP frente a la actitud que ha asumido si es legal si es justo si no es justo son preguntas que... ¿O cuál de las dos son autoridades? ¿Uno u otro? ¿O los exactamente, dos? Exactamente, o los dos no sé, quisimos ubicar y orientar a la población en torno a cuál ha sido la actitud y cuál es qué es lo que legalmente corresponde y si ha habido alguna situación anterior que implique un precedente donde ADP haya, haya llamado a huelga y entonces haya creado un conflicto y lo cierto es que tenemos que ubicarnos en qué es lo que ha plantado la ADP primero la ADP no tiene un movimiento huelgario. O sea, no es un movimiento huelgario. No. La ADP ha llamado a sus profesores a desobedecer desobedecer la misión de impartir docencia que como empleado público está en la obligación. A desobedecer. Pero claro que sí. Okay. Es que no hay una huelga. Que huelga paralización es cuando tú es en base a un reclamo. A una reivindicación. Reponer profesores. Eh, aumento de sueldo. Aumento de sueldo. Mejoría, tal mejoría. Entonces tú enfrentas a tu patrón y eso te lo reconoce la Constitución como el derecho a paralización de labores por un reclamo de derechos que tú entiendes tus gremios necesitan. Pero lo que está sucediendo con la ADP no es un llamado a huelga. Los profesores no están dando clase porque están paralizados solicitando, exigiendo una reivindicación. Los profesores están paralizados porque su gremio, la ADP, lo ha respaldado o más bien le ha pedido que no vayan a dar clases. A lo que o sea, ellos son fieles en un 100%, porque siempre dicen en, la, en, la, en el sector público, en educación, se hace lo que diga la ADP. Y más cuando se trata de dar clases. Alberto, y esa, ese término que usted utiliza, que la clave, esa desobediencia. Para que, que, que, que diferen, sí. diferenciemos una cosa de otra. Sí. sí. Para que diferenciemos una cosa de otra. O sea, la ADP, la ADP no está en un momento de huelga. La ADP ha llamado a sus profesores a desobedecer el cumplimiento de su deber. Y esa desobediencia tiene o sea, que tener su impacto esa legal. Esa desobediencia, sin lugar a duda es contrario a la ley. Porque aún si fuera por una reivindicación y que la ADP estuviera paralizada, si fuera, aún así, aún así, tampoco es legal. Es más, no es ni legal, y más aún, Vuelvo atrás, reitero, aún si fuera que la paralización de la docencia por parte de la ADP o la prohibición de que sus maestros vayan a las escuelas fuera por, la, por el reclamo de una reivindicación, llámese una parálisis convocada por la ADP, aún así tampoco fuera legal. Y de esto, lo más grande que tenemos es que existe un precedente nacido en Barahona, en donde la ADP mantenía una huelga, un grupo de personas acudió a un tribunal civil y administrativo para reclamar su derecho a que sus hijos fueran a recibir clases de parte de aquello que le estaba pagando el gobierno. Alberto, si lo dejáramos hasta ahí, estamos diciendo que la ADP puede ser pasible de que pueda suceder eso que sucede en Barahona, cierto. Ahora bien, y si ellos a esta a esta acción que no es una reivindicación, que no es una huelga, le han estado anestando que las, las escuelas no están provistas de, las, de, los, de los materiales de bioseguridad, que no, están, que no tienen agua, eso fue la y última le, si rueda de si le ponen le anestan eso, no se están curando en salud para evitar esa, esa, esa acción. Mira, lo que pasa es que es que, es que, es que, no, es que no le corresponde a ellos denunciar esto. Ellos no tienen la calidad para determinar si las escuelas están altas o no. O sea, si nosotros nos llevamos de eso, cuando nosotros hemos tenido escuelas 100% en condiciones de recibir docencia? ¿Cuándo? No. dígame ¿cuándo? No, yo digo, o sea, eh, Alberto, ya me, me, me, me, anexándole eso a esa actitud que ya han asumido de llamar a los profesores a, a no dar docencia, a no asistir a las escuelas... Eh, y por, pudiendo ser pasible de, de penalización, me refiero, si le anexamos esto, no estamos curando en salud, porque ya se pudiera convertir entonces en una especie como de exigencia de reivindicaciones. Que lo pudiera sí, no, Pero no la han plantado sí, desde ese. Ellos punto. no lo han plantado como una exigencia de reivindicación. Uh -uh. Ellos han querido vender la idea, y así lo han hecho, los de de que COVID. por la situación que está padeciendo la población, por la situación de las escuelas, las mismas escuelas en las que ellos. Como ADP, sus maestros han estado dando clases toda la vida en condiciones mucho peor no, pues que la hoy de hoy sí, y mañana no. En condiciones mucho peor que la de hoy son las mismas escuelas. Uh -huh. Pero quiero, quiero que volvamos al tema de cuáles han sido los precedentes en aquellos casos en que la ADP ha mantenido una convocatoria a huelga y cuál ha sido la respuesta que le han dado nuestros tribunales. Entonces, ustedes comentaba que en Barahona se dio un conflicto donde un grupo de ciudadanos llevó y sentó a la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, a los tribunales. Y un tribunal allá ordenó el levantamiento de la huelga, el levantamiento de la huelga para que los profesores fueran a impartir clases. ¿Eso era una huelga en ese momento? En ese momento. La ADP recurrió esa decisión al Tribunal Constitucional. La vía que utilizaron allá en, en Barahona fue una, una acción de amparo. Luego la ADP recurrió al Tribunal Constitucional, la más, la, alta, la más alta instancia, para dirimir ese conflicto. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Que el, el interés superior del niño está por encima de... El derecho que tiene un profesor a reivindicación. O sea, si ponen un balance un derecho y otro, ¿verdad? Si ponen un, en un balance un derecho y otro, se sobrepone el interés de la educación, de la educación por encima del interés que tienen los profesores para exigir eh, reivindicaciones. Dicho sea de paso, ustedes pueden dar clase y exigir sus reivindicaciones lo que queremos decir con esto es que ya hay un precedente de la, del tribunal constitucional la instancia jurídico judicial o más bien jurídico más alta que tiene el país y que tiene la estructura del estado donde ha prohibido <coughs> la huelga paralizando la educación en el caso actual todavía es peor porque la ADP lo que está es diciendo que su profesor puede ser contaminado, pero y los hijos también, los niños que van a recibir clases también pueden ser contaminados. O sea, lo que resulta que no guarda razón la ADP. Uh -huh. Ciertamente, hay que estar claro, Nelly, que también esto es un tema político uh -huh. y eso es lo lamentable. Lo lamentable es que tú toma un gremio dirigido por un opositor, porque quien dirige la DP corresponde a un partido diferente a quien... Que, que es imposible que pueda ocultar esa... esa es imposible sí. que pueda ocultar. Entonces, aquí lo que hay es una lucha de interés. De fuerza. Una lucha de fuerza. ¿Por qué? Porque, por un lado, tú estás forzando con el PLD sometiéndole personas y entonces el PLD está mostrando su músculo... Exacto. ¿verdad? En contra de la educación... Eso es lo grande. Alberto. El PLD está utilizando su fuerza en contra del pan de la enseñanza. ¿De qué manera, Alberto? ¿Qué yo critico, uh -huh. para darte la oportunidad, Aneli siento sí que el Ministerio de Educación debe llamar a dialogar. Porque si aquel no llama a dialogar, pero usted que está ahí como, como Estado para que la cosa funcione. Yo vi la declaración sí. y, y donde el ministro también eh, eh, estaba abierto al diálogo, pero con los niños en las escuelas. Claro. fue la condición que él puso? No, esa era la pregunta. ¿Dónde Alberto veía el proceso de la debilidad en el proceso de negociación, tanto por parte del Estado como por parte de la DP? ¿Dónde está la debilidad? En que ambos están midiendo fuerza. Ambos están midiendo fuerza en entonces teniendo en medio a los hijos de nosotros, ambos están midiendo fuerza y en medio están los hijos de nosotros y los hijos de ellos también o sea, por un tema de orgullo por un tema de quién es más fuerte ¿Y políticamente que tenemos entonces tenemos entonces ya. una sociedad que no está recibiendo clases tenemos los colegios que de una forma u otra algunos de ellos también no están dando clases porque ya tienen una situación que se está dando pero lo cierto es que desde el gobierno se está vendiendo la idea de que todo va a seguir igual. Ciertamente yo creo que se, se pueden tomar medidas para tratar el tema de la pandemia, pero prohibir jugar con el pan de la enseñanza, que no es verdad que no es verdad que aunque se ha dicho que, que la virtualidad tuvo sucesito, bueno, tuvo sus éxitos dentro de las calamidades. Pero, pero ya, ya, Pero pregúntenle a los hijos de nosotros, ¿qué aprendieron? El nivel de aprendizaje Oye, no, no es el mismo. nivel de aprendizaje no es el mismo. No. O sea, vamos a estar claros. Vamos a estar claros. O sea, ADP, usted está desobedeciendo la ley. Usted está incumpliendo con un mandato sagrado. Sus profesores están cobrando sin dar clases. Claro, Gracias. eso no es nuevo. Eso no es nuevo, pero ¿cuándo se lo va a poner a él? Sí, como Hay un siempre. precedente, hay un precedente, y con sí, sí. esto quiero cerrar, hay un precedente constitucional que dice que el interés superior del niño tiene que ser respetado por encima de los intereses de ustedes, maestros. Así es. Y estas acciones, Alberto, Nelly, amigos televidentes, como siempre, la parte más afectada, la parte más vulnerable, que en este caso son los niños. Sí. Claro. Eh, gracias, gracias, Alberto, una vez más por compartir con nosotros, como cada martes, en este segmento en contacto con la actualidad. ¿Puede la ADP llamar a los maestros a no... Dar clase al tema que compartió con nosotros en el día de hoy Alberto Vázquez, que usted puede inmediatamente pues, ir a nuestro canal de YouTube eh, Víctor Puntiel y poder eh, verlo de manera íntegra esta entrevista con Alberto Vázquez este segmento.